La reforma fiscal 2014 generó el más daños de beneficios en el... para la frontera... La eran... formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La, la, la proveeduría maquiladora sigue siendo... El la gran concentración de, de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental... No es nada personal... No nada personal... Son... Solo negocios...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 Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí como cada lunes, transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana, Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y nos estaremos acompañando por la próxima hora, platicando pues de todavía los temas fiscales, ¿no? Y por más que quiero no regresarme y platicar de cosas para nuestros negocios, que iremos mezclando aquí durante el programa, pues vamos a seguir platicando de la famosa factura 4.0 de la constancia de situación fiscal que yo creo que ya a lo mejor a muchos de ustedes si me escuchan cada semana ya los, ya los mareo a veces, pero creo que no, seguimos sin darle la importancia adecuada seguimos muchas personas teniendo dudas inclusive entre contadores entre personas que tienen negocios empresarios, tienen dudas de qué es esta famosa constancia eh, tienen dudas de de qué es el 4.0 <coughs> perdón tenemos muchas dudas en ese sentido eh, eh, o sea, qué está originando esto, yo creo que tenemos que ir más a fondo y como ahora sí ya no como empresarios ni como eh, nombres de negocios o que tengan una pequeña empresa o una gran empresa, mucho menos como contadores o sea, ahora sí que como ciudadanos comunes y corrientes tenemos que entender estos temas espero yo que, que las autoridades, híjole, lo veo bien difícil, pero bueno, todos tenemos sueños guajiros, eh, dentro de los planes de estudio, por lo menos a nivel preparatoria, eh, empezaran a, o empiecen a inculcar la cultura fiscal a los jóvenes, así como ahora, eh, este año, a los jóvenes los obligaron a registrarse en el SAT. Eh, porque los están obligando a registrarse del SAT para poder tramitar su título o su certificado de preparatoria y no se diga su certificado de, de su carrera, entonces los están, los están obligando a, a registrarse, tener la firma electrónica para poder firmar su certificado y lo mencioné en el, el programa pasado eh, o el antepasado, no me acuerdo, ¿Qué sucede con la firma electrónica? Vamos a empezar un poquito a hablar de eso para para ir metiéndonos en... y vamos a ir a estar brincando de tema. Eh, la firma electrónica es, es un par de archivos que se complementan, unos, es, un, es una llave, un certificado y una llave. O Esos sea, son dos archivos que por separado no sirven de nada, que al final de cuentas se tienen que, que, que unir en, en... están encriptados, por decirlo, y luego llevan una, un password o una clave. Ese certificado con quien hay ciertas autoridades, por decirlo de alguna forma, que pueden generar esos certificados, y pues uno de ellos es la, la misma, el mismo SAT, la autoridad. Entonces, eh, como, como gobierno, vaya, ellos encabezaron la emisión de estos certificados. Y una vez que, que tramitas tu firma electrónica, cuando vas al SAT y sacas la, la firma electrónica, ¿qué va, qué es lo que va a suceder? pues primero te van a pedir este, tu, tu información, te van a pedir tu, tu acta de nacimiento, tu RFC, un comprobante de domicilio y todo, pero además van a tomar tus huellas digitales, inclusive toman hasta el iris de tus ojos, ¿no? para saber que la persona que está acudiendo a tramitar esta firma electrónica efectivamente eres tú. Sí, que no hay una duplicidad de identidad, un robo de identidad o algo. no este Entonces, por un lado, eso nos va a dar una certeza de que ese certificado se generó a esa persona. El problema es que ya una vez generado ese certificado, pues tenemos dos archivos y un password que se pueden copiar, que cualquier persona lo puede tener, que tenemos la costumbre de entregárselo a nuestro contador y, y con toda confianza, ¿no?, de que él va a hacer buen uso de él, porque con ese certificado, pues se van a firmar todas los, las declaraciones de impuestos que hagamos. Entonces, ¿qué va a suceder?, que si el día de mañana el SAT me revisa y me dice, oye, tú declaraste esto y está mal, pagaste menos, y la clásica, pues es que mi contador fue el que lo hizo, pues espérate, está firmado con, su, con tu certificado, eh, con tu firma electrónica, por lo tanto, aunque él lo haya hecho, quiere decir que tú validaste, tú aceptaste que él lo hiciera de esa forma. Entonces, pues ahora sí que, por eso es que a partir de los 18 años tenemos esa obligación, ¿no? Somos adultos, somos adultos responsables y, y debemos de entender la importancia de ese certificado. Obviamente, pues no somos expertos fiscales eh, como ciudadanos, no somos expertos y tenemos que confiar en el contador para que él haga buen uso de ese certificado. Entonces, lo que sí tenemos que validar es que, a, ligado, por decirlo de alguna manera, a esa firma electrónica, hay un buzón tributario y hay una página, un portal, porque la diferencia de una página, una página nada más nos da información y un portal, como quien dice, literalmente, atravesamos, entramos al mundo del, del SAT a través de ese portal. hay dentro de ese portal se, hay aplicaciones para generar impuestos, hay aplicaciones para... Eh, eh, obtener información, para obtener circunstancias, para presentar avisos, para comunicarse, o sea, hay un mundo a través de ese portal, literalmente es una puerta al SAT, ¿sí? una puenta, puerta al mundo virtual del SAT, entonces, en dentro de ese portal hay un buzón es un buzón tributario que por ley tenemos todos la obligación de tenerlo activo, todos, todos, le, escúchese bien todos, cualquier persona mayor de edad tiene que tener su firma electrónica, su certificado y su, su portal activo. Y ese portal va ligado a un correo electrónico y a un número de celular. ¿Para qué sirve? Pues para que nosotros podemos recibir avisos de o acuses de cuando se presenta algo. Y a lo que voy es esto, que quizás yo le entregué mi firma electrónica al contador, pero yo tengo la responsabilidad de estar entrando y verificando lo que se está presentando. ¿sí? El contador me debería demandar, mira, se presentaron los impuestos, aquí te van los papeles de trabajo y aquí te van los acuses de recibo y de envío. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en mi nombre. Al yo prestarte la firma electrónica para que tú presentes esa declaración, quiere decir que lo estás haciendo en mi nombre. Otra recomendación no nada más es entrar y verificar que lo que se presente sea correcto. Es decir, si el, si el contador dice que no hay nada que pagar o que, o que sí hay algo que pagar pues entrar y ver que coincida eso, todavía todavía desgraciadamente hay prácticas indebidas y una de esas es por ejemplo eh, todavía me llegan clientes a la, a la oficina y me dicen oiga, para el pago de los impuestos le traigo el dinero a usted o le deposito a usted aunque la ley lo permite de cierta manera eso de recibir eh, pagos por cuenta de terceros eh, yo como, como despacho contable pues yo no me quiero quedar con la responsabilidad de presentar tu pago y, y con el paso del tiempo he visto que pueden pasar mil cosas desde que el portal se cayó el día que tenía que pagar y no pude pagar y por lo tanto ahora soy responsable de que tú no presentaste o no pagaste en tiempo o hasta el, la falta de honradez, ¿no? De que dicen, oye, es que yo le pagué al contador X cantidad y ahora me está requiriendo el, el SAT porque dice que no es cierto. O inclusive más allá, que todavía que el contador diga que tienes que pagar una cantidad X, y el contador pagó X menos uno, o menos cien, o menos mil, ¿no? Que pagó menos de eso. Entonces, al final de cuentas, quizás lo que pagó en el SAT fue correcto, pero el dinero que te pidió a ti para pagarlo no era correcto. Y, y, y desgraciadamente suceden esas cosas, o sea, eh, no y a muchas veces ni siquiera son contadores quienes hacen eso, ¿no? Son gentes que se dedican a decir, yo te pago los impuestos y demás. Entonces, no podemos decir que es culpa del contador. ¿Cuántas veces hemos visto inclusive artistas eh, gente de espectáculo, gente pública, que dice, es que me lo quieren meter a la cárcel porque su contador no pagó los impuestos, espérate, o sea, muchas veces no es responsabilidad del contador, al final, a veces el contador te dice, eh, oye, tienes que pagar 100 mil pesos, y tú dices, estás loco, es mucho dinero, ¿cómo crees que voy a pagar tanto? Paga menos, y resulta que malamente pagan menos, y pues ah, es que el contador no pagó mis impuestos. Pues independientemente del contador haya seguido una instrucción tuya, lo haya calculado mal por error y sin mala intención o lo haya calculado mal intencionalmente para perjudicarte de alguna forma la responsabilidad sigue siendo tuya y la firma electrónica sigue siendo tuya y en el momento de que se utilice esa firma para presentar esa declaración o ese pago de impuestos la responsabilidad es tuya no hay nada que lo quite podrás después a lo mejor demandar al contador por haberlo hecho mal o por haber robado o por lo que ustedes quieran pero de momento y de entrada tú eres el único responsable. Entonces, una recomendación o algunas recomendaciones en cuanto al uso de la firma electrónica de entrada es tener activo el buzón tributario y tener una cuenta de ustedes registrada. Cuando nosotros damos de alta el buzón tributario, que como les dije ahorita, hay multas si no lo hacemos, o sea, es obligatorio te permite poner varios correos a los que se le mande la información, es decir, si el SAT te manda un correo porque no has pagado impuestos, que de, de hecho no te va a mandar el correo como tal, no has pagado impuestos, te manda un aviso y te dice, llega un correo que dice, te tienes un mensaje en tu buzón, revísalo, y la ley establece que tienes tres días hábiles para revisarlo, si tú en esos tres días hábiles no lo revisas, entonces se va a dar como que se te avisó a través del, del buzón tributario, entonces primero... ¿Qué está haciendo el SAT? Se ahorró ese montón de, de notificadores que tenía, que iban y te tocaban y que te les escondías y que no abras la puerta y que no apagas las luces y etcétera, crean que no estamos y luego que ponía, pues no, no está localizado, entonces inclusive antes te daban de baja del SAT por no localizado y decías, no, ya me dieron de baja, ya me olvido del SAT, ya no, no pasa nada y voy a dejar que pase el tiempo y ahí en unos años me reactivo, ¿no?, entonces, ahora las notificaciones ya no son personalmente, ahora se hacen a través del buzón tributario. Esa es la primera. Entonces, tienes que tener un correo tuyo a donde te llegue, que el contador tenga un correo para que él esté al pendiente, que quizás tu personal administrativo, la persona de facturación, porque a ese buzón le van a llegar los avisos cuando un cliente o un proveedor te solicite que le canceles una factura o cuestiones de ese tipo, bueno, puede tenerlo la si no quieres que se dé cuenta la persona de facturación de cualquier una multa o algo que llegue, bueno, pues a lo mejor entonces eres tú y tu contador o tu persona de confianza, tu administrador en tu negocio, etcétera. Entonces, tú puedes saber con quién compartir y también puedes entrar y modificar esos correos para que les deje de llegar. La otra recomendación que les tengo que hacer en cuanto al buzón tributario es que si ya no tienes relación con, el, con alguna persona que tenía acceso al, al, al buzón tributario, cambia el password, cámbialo, si cambiaste de contador, cambia el password, si cambiaste de auxiliar, cambia el password, si, si, si ya no es las personas que quieres que entren, cambia el password, y a propósito de cambio, vamos a una pausa y ahorita cambiamos de tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto de lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Buenas tardes a todos. Como cada lunes, a través del 1300 AM Radio Mexicana, nos estás escuchando. Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy tratando de platicarte o tenerte al tanto de algunas obligaciones fiscales que tenemos como ciudadanos, de las cuales pues tenemos que estar pendientes y acuérdense que la ley nos dice que pues desconocer las leyes y nuestras obligaciones no nos exime de ellas, ¿no? Entonces una responsabilidad que tenemos todos, todos los ciudadanos, pues es, es conocer ahora la parte fiscal, ¿no? Eh, yo creo que durante muchos años hemos escapado de esta parte fiscal, hemos este hecho caso omiso porque decimos, pues yo estoy dado de alta en la empresa donde trabajo y ellos se encargan de hacer todo y yo ya no tengo nada que hacer, no tengo ninguna responsabilidad, ninguna obligación y pues no, eh, cada vez esto se está reduciendo, cada vez esto se está eh, limitando pues y tenemos que estar pendientes de nuestras obligaciones, de nuestros eh, compromisos que tenemos como ciudadanos. Por ahí decía alguien y con justa razón... Los, los impuestos se tienen que pagar acuérdense que solamente hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y pagar impuestos entonces pues cada vez nos están haciendo más fácil la muerte y más difícil pagar los impuestos ¿no? Por, como como pareciera porque híjole, qué, qué difícil de veras es aquí en México querer estar al corriente platicaba con una persona el otro día y le decía no, no entiendo cómo es posible que eh, si yo tuviera una empresa y pues obviamente bueno si tengo una empresa, no tuviera, todos los que tenemos una empresa lo, lo hacemos. Yo tengo una empresa y mis clientes, pues tengo que facilitarles que me paguen, ¿verdad? Que me compren, que consuman mis productos. Bueno, pues para el gobierno, eh, nosotros somos sus clientes, literalmente, porque le pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, y aparte, pues somos unos clientes de, pues, de mala gana, porque pues nadie nos gusta pagar los impuestos, entonces somos unos clientes... Eh, obligados a tener que comprarle a ese proveedor eh, y, y le tenemos que comprar a ese proveedor pues los servicios de seguridad los servicios de salud, infraestructura pública, etcétera, ¿no? Entonces si vemos que el gobierno al final de cuentas nuestro proveedor de servicios como ciudad este y, y como decimos y al final de cuentas los funcionarios nuestros empleados, bueno, pero desgraciadamente pues ese, ese proveedor o ese ese proveedor que debería de facilitarnos cómo comprarle los servicios, o por lo menos cómo pagárselos, aunque no nos los ve, pues pareciera que al contrario, pareciera que, que le gusta complicarnos la forma en que pagamos eso, ¿no? Y para empezar, oye, lo primero y lo más fácil debería de ser cómo darme de alta, cómo, cómo darme de alta para ir y pagarte, cómo el facilitarme el formato y la forma en que te pago, los impuestos, ¿no? Este Y resulta que no, que ahorita si yo quiero decirle, oye, quiero ser tu cliente, señor gobierno, quiero pagarte tus impuestos y estar al corriente porque yo soy un ciudadano que tiene mucha responsabilidad eh, cívica y entiendo mis obligaciones, entonces, quiero pagarte mis impuestos y si voy y le toco la puerta, pues, ¿qué creen? Que ni siquiera me van a dejar entrar, porque si yo quiero tramitar una cita para pagar los impuestos, pues, resulta que no hay citas. Y que si hay quizás sea para dentro de dos meses, ya ni sabemos porque eh, normalmente el calendario que pone el SAT pues, lo pone por un mes y ya entramos y vemos que el calendario está lleno, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber citas? ¿Quién sabe? Este, o sea que ni siquiera, perdía cuando le hablamos al doctor y el doctor tiene llena la consulta, me dice, oye, pues si hay una cita para dentro de dos meses, o los que están ahorita tramitando su pasaporte o su renovación, no sé si les ha tocado, y vi, fíjense qué diferencia de gobierno, qué triste que haga estas comparaciones, si ustedes ahorita tramitan, tratan una cita para su pasaporte, me ha tocado gente que dice, oye, pues la cita estaba a seis meses, sí, pero mira, si vuelves a entrar, hay una opción donde tú puedes estar viendo si se desocupan citas y puedes ir cambiando tu cita a una fecha más cercana. Y literalmente, hace unos meses me tocó una persona que les, le tocó su cita así como a cuatro meses para el pasaporte y estuvo monitoreando, todos los días entraba, pum, y luego se desocupaban y ya un mes menos. Total que fue a tramitar su pasaporte como en 15 días, ¿sí? O sea, una cita que tenía 15, a, a cuatro meses la pudo reducir a 15 días. ¿Por qué? Pues porque el, el programa, el, la página que tiene implementado el gobierno de Estados Unidos para hacer eso, pues está pensando... En, en los usuarios, está pensando en cómo facilitarles eh, que, que vayan y que tramiten su pasaporte o sus documentos, ¿verdad? Y aquí, si si tú haces una cita, uh, olvídate, si no, el correo ya lo pusiste, no se puede volver a poner, Tien, si la quieres hacer con ahora con el nuevo aplicación que se llama Sada ID, tienes que grabar un video, o sea, que asumen que todo mundo tiene un, un teléfono celular que tenga cámara y que tenga todas las funciones. Entonces, nos tratan como si fuéramos primer mundo y que todos tenemos una computadora y el acceso al internet para sacar las citas, pero no hay citas y no nos dicen ni siquiera para cuándo va a haber. Se inventaron por ahí de que tiene hay una fila virtual. La fila virtual es así como que me, me, me apunto y me va a llegar un correo si se abre una cita. Pero lo cierto es que pues ahí pueden pasar semanas enteras y yo no tengo ninguna certeza. Ese es uno de los problemas con nuestras leyes aquí en México, que a los contribuyentes no les dan certeza. Tan es así, no tienes ni siquiera la certeza de si tu trámite va a estar bien hecho y mucho menos tenemos la certeza si nuestros impuestos están bien pagados. Pero bueno, antes de que me desvíe del tema, les pues estaba hablando precisamente de la firma electrónica y uno de los trámites que normalmente hacemos pues es nuestra firma electrónica. Y les decía, antes de irnos a, al corte, que nosotros tenemos la obligación, todos los mayores de edad, de estar registrados en el SAT. Y ojo con eso de todos los mayores de edad, porque yo les decía, el, el año pasado que se, se se discutió esta reforma en la ley y que se aprobó para que a partir del primero de enero, todos los, los mayores de edad tengamos esta, estemos registrados, pues no iba dirigido a los que apenas cumplían 18 años. Va dirigido a los que tienen desde 18 hasta 100 años, o sea, cualquier persona ahora sí que viva en nuestro país, cualquier mexicano tiene la obligación de estar dado de alta en el SAT y tiene la obligación de tener una firma electrónica y un buzón <coughs> tributario activo. Fíjense qué delicado es esto. Y ahorita lo estamos viendo, porque hay filas y filas en el SAT para tramitar la constancia electrónica pues porque no tenemos nuestra firma electrónica o no tenemos nuestra clave, entonces yo ese trámite lo podría hacer aquí en la página de internet del SAT, pero como quiero sacar una cita para sacar mi firma electrónica y no hay citas, pues no puedo hacerlo, entonces tengo que acudir al SAT para que me dé esa constancia electrónica si sí ha facilitado, o sea tampoco vamos a decir este que no ha hecho, lo ha tratado de hacer lo suyo el SAT, puso unos módulos para que llegara a las personas sin citas, sacó una aplicación por, para teléfono, o para computadora, para que saque su cita, inclusive puso una línea telefónica en donde hablas, das tus datos y un correo electrónico y te mandan tu constancia por, por este, por correo, al correo que tú hayas asignado, entonces, pues el SAT está haciendo lo suyo, el problema es que dio literalmente cuatro meses para que más de 100 millones de mexicanos tramitáramos nuestra constancia. Primero, o sea, matemáticamente era, es prácticamente imposible que ese número de, de mexicanos tramite su constancia en ese tiempo, cuántas constancias por minuto tendría que estar tramitándose, vamos a suponer en un horario hábil, que es otra cosa que yo les alego mucho a las autoridades, si hablas de términos y de días hábiles, pero cuando te conviene, porque cuando no, tú dices, pues tienes cuatro meses, pues sí, pero quítale los fines de semana, quítale el, el horario de fuera de oficina, de la tarde, tenemos vida, este, y, y el SAT no está pensando en eso, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos en horarios hábiles, pues te, no, no habría la capacidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues lo hace en las noches, lo hace los fines de semana, en las madrugadas, cuando puede. Entonces, bueno, vamos a reconocer que, que está dando esa facilidad. Ahora, me voy a regresar o vamos a, a entrar al tema un poquito. Ya tengo mi firma electrónica, yo soy responsable de mi firma electrónica, se la entrego a mi contador, pero constantemente la estoy estoy cambiando el password o le pido al contador que se la cambie, o inclusive si yo sé que alguno este, que cambio de contador o que pudo haber caído en malas manos, le cambio el password a la firma electrónica o la revoco. Lo que se hace normalmente con la firma electrónica es que esa firma dura cuatro años. A los cuatro años tenemos que renovar esa firma electrónica. La autoridad como vio que se le, antes duraban dos años, entonces ¿qué pasó? Pues se saturaba en dos años, tenían que otra vez millones de firmas renovarse. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que dure cuatro años y todavía nos están dando oportunidad de un año extra. Es decir, si, si se te venció en los, en los cuatro años y si no la renovaste antes del su vencimiento, tienes un año para renovarla a través de la aplicación de, de la página de internet del SAT. Si, si entonces en ese año adicional todavía no la renuevas, Ah, pues entonces sí tienes el problema porque tienes que sacar una cita para el SAT y tienes que acudir personalmente a renovar tu firma electrónica. Entonces, pues ese es un problema, ¿verdad? Pero tenemos que entender y, y, y nos debe de, ahora sí de, de caer el 20 a todos, que es nuestra obligación tener nuestra firma electrónica vigente. como si, Así como tenemos nuestra INE vigente que, que utilizamos para muchos trámites, pues también tenemos que tener la firma electrónica vigente. Y ya lo, ya lo... Sufrieron algunos contribuyentes de salarios ahora que querían hacer su devolución de impuestos de más de 10 mil pesos y no les permitía porque necesitaban firmarla con la firma electrónica. Acuérdense que dije la firma en el principio del programa. La firma electrónica son un par de archivos ligados a un password que están ligados a su vez a tu identidad. Es, es como si fuera tu firma, este eh, ¿cómo le dicen? Eh, gráfica. Sí, pero este está, todavía tiene mayores eh, mecanismos de seguridad. Tan es así que ya hay muchos contratos privados que los puedes firmar con esa firma electrónica. Hay aplicaciones en donde yo le mando a mi proveedor o a mi empleado, o a mi cliente, ¿sabes que, que necesitamos firmar este contrato? Ahí te va el contrato, fírmalo con tu firma electrónica, y luego yo lo firmo con mi firma electrónica, se genera una cadena, un sello que le va a dar la seguridad de que es irre, irrepetible es, ese documento, esa firma, y que pues tiene fe, fecha cierta y tiene es, materialidad, porque pues está firmado por los dos, entonces esa es la firma electrónica. Ahora, ¿por qué ahorita todo este estos cambios? Eh, pues viene el, la famosa factura o el famoso CFDI 4.0 y, y aunque se oye así como motor de carro, ¿no? el, el, el, yo tenía y me encantaba mi Mustang 5.0, ¿sí? este es el 4.0, el anterior, el que se está reemplazando en este momento es el 3.3, entonces ahorita vamos a platicar de qué implica la factura o el CFDI 4.0, porque nada más es factura, es un documento que trae, que se aplica para muchas cosas, recibos de nómina y demás, y lo vamos a platicar después de esta pausa comercial. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 4M Entertainment presenta Ya está aquí, la Feria Juárez 2022 Y viene con una lluvia de estrellas Domingo 12 de junio Ven a morirte de risa Con Rogelio Ramos Mike Salazar y Zagar Y para bailar la banda Melón Melón Venta de boletos en boletic.com World Gym Tecnológico Y Gimnasio Alcatraz Sendero Feria Juárez 2022 Allá nos vemos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 La radio hablada número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos de regreso nuevamente. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas del 1300 AM Radio Mexicana a través de la página de Facebook de Radio Mexicana. Se si la pueden encontrar 1300. AM. AM Radio Mexicana, de la página de Solo Negocios Radio, de la página de CONAFI, que es donde ofrecemos nuestros servicios, inclusive la página de un servidor, Guillermo Soria, quien ya estamos a la mitad del programa y estamos platicando de, de las cuestiones fiscales que tenemos que cumplir y ahorita no estoy hablando de solo negocios, de solamente como negocio, negocios o como empresas o como comerciantes, sino como ciudadanos comunes, que les decía hace rato... Acuérdense, hay dos cosas que no nos escapamos en esta vida y que tenemos seguras. ¿Cuál es? La muerte y pagar impuestos. Entonces, pues estamos, eh, el pagar impuestos, estamos tenemos que estar pendientes de la forma en que dicen las autoridades que debemos de pagarlas. Y podemos quejarnos y patalear y quizás aquí en estos micrófonos de repente yo vengo y me desahogo. Quizás lo he hecho a través de las cámaras de comercio a través de los colegios, inclusive a través directamente de algunos eh, diputados y de algunas autoridades donde voy y, y, y les digo, saben que esto que están haciendo, pues no creo que no está bien porque dificulta y, y complica en lugar de facilitar el pago de los impuestos. Entonces, pues quienes estamos trabajando en esta área, yo creo que no nos podemos quedar callados y tenemos que mínimo dar nuestra opinión porque somos los usuarios y a veces quienes hacen las reglas del juego no son usuarios. Entonces, no ven la, lo complicado que resulta para los usuarios cumplir con esas reglas. Y pues pareciera que, que nuestras autoridades le juegan a eso, ¿no? Le juegan a que eh, sea cada vez más complicado y, y yo sé que, eh, bueno, que, que quizás no es esa el, el, la idea de las autoridades. Yo entiendo que también como ciudadanos hay mucha gente que se rehúsa a pagar los impuestos por lo que ustedes quieran, que que a la veces dice la persona, no, es que para qué pago, para que no haya nada, para que se lo roben, pues ese ya será, pues si te consta, si tienes pruebas, pues va y pon una denuncia, o sea, ya es otra cantar, es otro juego, o sea, ese es el otro lado de la moneda. Eh, nosotros estamos del lado de la moneda en que pues tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que hacerlo bien, yo siempre les digo a mis clientes, no se trata de hacerte que pagues menos porque soy mago, se trata de hacerte que pagues menos porque estás pagando lo justo, lo correcto, porque estamos viendo eh, cómo, cómo, de qué manera puedes tributar o qué reglas tienes que cumplir para que tus impuestos sean los menores posibles o para que no te sancione la autoridad o para no pagar de más por errores. Entonces, de eso se trata cuando tú acudes con un despacho o con un asesor, que pues no te va a hacer que no pagues impuestos, o sea, no son magos y tampoco quien quien te promete eso, yo creo que, pues ahora sí que está jugando con tu corazoncito, ¿no? Pero más adelante va a jugar con tu billetera, porque tarde o temprano pues la autoridad se dará cuenta. Entonces, yo creo que quien paga impuestos pues es porque está recibiendo un ingreso y está teniendo una ganancia, y yo se lo digo muchas veces a mi, a mis clientes, pues bueno, ok, vas a pagar muchos impuestos, pero eso significa que te está yendo bien, significa que tu negocio está creciendo, significa que estás invirtiendo, significa que tuviste para pagarle a tus hijos una colegiatura, compraste un carro, te fuiste de vacaciones, sales los fines de semana a comer, tienes una casa bonita, bueno, pues tienes que pagar impuestos, o sea, tenemos que estar conscientes, que no nos guste a nadie, bueno, ese es otro boleto, que esté difícil pagar los impuestos, pues ese es otro boleto, y por eso es que tenemos que pues escuchar, leer, acercarnos, pedir asesorías y consultorías eh, en, para saber que están haciendo haciéndolos correctos Y entonces parte de eso es entender todos, todos como ciudadanos, desde la persona que trabaja en, en como sueldos y salarios en una pequeña empresa hasta el socio accionista mayoritario de la empresa más eh, rentable de México, tenemos que tener que tenemos algo en común, que tenemos que pagar el mismo impuesto que se llama impuesto sobre la renta y que todas las personas físicas, pagamos la misma tabla de impuestos, la misma tarifa de impuestos, pero ¿qué es lo que? Es una tabla pues, es una que va incrementándose, que dice que entre menos ganes, menos porcentaje de impuesto pagas y entre más ganes, más porcentaje de impuesto pagas y llega hasta el 35%. Entonces, una persona asalariada o una persona que tiene una empresa y que retira dividendos, paga con el mismo porcentaje de impuestos que, obviamente, si yo estoy en los rangos mayores, pues voy a pagar el 35% de impuesto. Si yo gano un salario mínimo, pues la ley dice que por un salario mínimo es exenta del impuesto, es una facilidad para los que ganan pocos y no se les cobra impuesto. No es que no se les cobre, y eso es lo que nos ha causado mucho conflicto en las nóminas estos, años, estos últimos meses, eh, pues desde el año pasado y demás, es que la ley dice que si ganas el salario mínimo, pues entonces te va a dar un subsidio y no pagas impuestos, está en el cero. Pero muchas veces con un peso que ganemos arriba del salario mínimo, pues ya no eres un empleado que gana el mínimo y por lo tanto tienes que pagar el impuesto. Y les presenté unos cálculos a principio de año donde veíamos que, por ejemplo, quien estaba en el, en el salario mínimo, no sé, son alrededor de 1,450, 60 pesos el salario mínimo semanal, pues no pagaba impuestos porque es del salario mínimo. Pero si le pagamos un peso más diario... Resulta que los impuestos que tenía que pagar a la semana por esos 6 pesos o 7 pesos que recibía, eran alrededor de como 140 pesos, ¿no? Entonces terminaba recibiendo más de 100 pesos o menos de 100 pesos por su salario, solamente porque tenía un peso más. Ahora, ¿qué puede suceder? Que yo soy una persona del salario mínimo, en donde normalmente no pago impuestos tres, tres semanas del mes, pero en una cuarta semana me quedé horas extras, me dieron alguna prestación, o algo que hizo que ganara más del mínimo al momento de grabarla, y resulta que por los ingresos de todo el mes, pues yo, yo no, ya no gané el mínimo y me tienen que cobrar en la última semana la diferencia del impuesto de todo el mes que no me cobraron. Entonces eso, híjole, nos causa en la práctica un dolor de cabeza muy fuerte, porque entendemos, o sea, imagínense una persona que gana el salario mínimo, que recibe $1,450 pesos a la semana, y que de repente le digas, esta semana vas a recibir 1200 o 1100, porque te tuve que hacer un ajuste de impuestos del mes, pues híjole, claro que nos va a ir y nos va a recordar muchas cosas y muchos familiares cercanos, ¿por qué? Pues porque ellos contaban con esos 200, 150, 100 pesos, 300 pesos adicionales, y resulta que por haber ganado 50 pesos, pues perdieron, o inclusive por haber faltado, fíjense que pasa algo así, Rápidamente, cuando yo gano menos del salario mínimo, vamos a suponer, soy un empleado del salario mínimo, pero este esta semana falté, entonces me van a descontar eh, 230 pesos de, de un día. Bueno, pues como falté, resulta que mi sueldo, mi percepción cayó en un en la tabla de impuestos en abajo del salario mínimo. Entonces la ley también dice que si yo gano menos del salario mínimo, el gobierno tengo derecho a que el gobierno me dé un subsidio. Pues resulta que me da el subsidio el gobierno esa semana porque falté. Así de sencillo. En lugar de ganar mil pesos, pues recibo mil cien pesos porque el gobierno me apoyó porque recibí menos de mil cuatrocientos cincuenta pesos. Pero al fin de mes el gobierno dice, tienes que hacer un recálculo ahora sí de todo el mes porque lo que le descontaste de impuestos o que le diste de subsidio durante la semana, pues es un anticipo a su impuesto mensual porque el impuesto se debe calcular de manera mensual independientemente de que es un impuesto anual. Entonces, fíjense qué chistoso es el ISR y es algo que tenemos que entender. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual y lo que pagamos o lo que se calcula mes por mes es un anticipo, es una, es una, por eso le llamamos pagos provisionales, Es una, vamos provisionando, vamos anticipando nuestro impuesto del año. Pero resulta que como yo recibo mi dinero semana con semana, dice el gobierno, ok, Vele quitando o vele cobrando impuestos semana con semana, pero al final del mes, en el último pago del mes, le calculas todo lo que percibió en el mes, le vuelves a calcular su impuesto, lo, lo comparas contra lo que ya pagó y le cobras la diferencia de impuestos en el caso de que no los deba. Y eso hace que muchos empleados del salario mínimo eh, faltan, en la semana que faltaron recibieron un subsidio, que a veces ni si cuenta se dan, pero recibieron ese subsidio. Pero a la hora que calculamos otra vez el impuesto al final del mes, porque pues metieron horas extras o tuvieron que hacer algo ahí para recuperarse económicamente, bomba, les, les quita más impuestos, ¿no? En una semana en donde ya no tuvieron movimientos. Entonces eso es lo difícil de todo esto. Y todo esto que les estoy platicando del impuesto sobre la renta tiene que estar en un papel. Bueno, ya no es en un papel, en un archivo electrónico, porque los impuestos ahora se pagan de manera electrónica. Y ese ese impuesto se paga, o ese, ese documento se llama CFDI, que significa Comprobante Fiscal Digital por Internet, sí que, que viene a sustituir lo que antes como, conocíamos como una factura, o inclusive como una factura electrónica. Entonces tenemos cost, que acostumbrarnos todos que el documento factura como tal, en la ley del impuesto sobre la renta o en el código fiscal, ya no existe. La palabra factura ya no existe, ahora hay Comprobante fiscal digital por internet de ingresos, ¿sí? O sea, un CFDI de ingresos, que es una factura electrónica, podría decirse, o de egresos, que es algo que te va a disminuir tus, tus ingresos, que es, por ejemplo, una nota de crédito, una nota de débito, una nota de, de pago, este eh, eso, esas, esos CFDI de, de egresos lo que hacen es que vienen a disminuir tus ingresos. Entonces. Hay varios tipos de CFDI, ¿no? Entre ellos podemos decir, este tenemos los CFDI de ingresos, CFDI de egresos, tenemos algunos complementos. Bueno, antes de los complementos tenemos los CFDI de pagos que, que no es más que avisarle al SAT o generar un documento electrónico, un archivo electrónico donde le avisamos al SAT que ya cobré o que ya me pagaron, ¿sí? Tenemos algunos que son se le llama de traslado, es decir, en ese no estoy ni recibiendo ni pagando nada. Lo único que estoy haciendo es avisarle al SAT que alguna mercancía mía la voy a trasladar de un lugar a otro. ¿Para qué es ese FDI de traslado? Pues para que si, si me detienen en la calle con mercancía y me revisan, demuestro que esa la propiedad de esa mercancía. ¿De quién es esa mercancía? ¿Que es mía o que la estoy, se la estoy tra trasladando a un cliente? Y todo eso tenemos que llegar tristemente pues por el robo, por el contrabando, porque estamos infestados en las carreteras federales de nuestro país, de que roban los camiones y se llevan la mercancía de un lado a otro. Entonces, eh, por eso es que están manejando ese CFD de traslado. Ahora, también tenemos que aceptarlo, que muchas personas compran eh, algún producto sin factura para no declarar esa venta, o lo venden sin factura, o ellos lo compran sin factura para no declarar ese gasto, pero lo mandan por paquetería. Entonces, al mandarlo por paquetería, les están ahora solicitando ese CFDI traslado que va ligado a un a una a un CFDI de ingresos a una factura. Tengo, tengo que seguir usando el término factura, ¿no? para que nos familiaricemos. Con eso que están buscando, eliminar las ventas sin factura de una ciudad a otra. Como vieron que el comercio electrónico y el mandar mercancía de un lugar a otro es muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Pues te, te exijo que esa mercancía vaya facturada y así te obligo a que el que compra y el que venda declare tanto la compra como la venta. Eso es una de las consecuencias de este CFDI eh, eh, desde el 3.3 hasta el nuevo 4.0. Vamos a una pausa y seguimos platicando de esto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con... Solo Negocios Radio. En el béisbol los Indios de Juárez están en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM. Hola, te saluda Kevin García, fielder de Indios de Juárez. Te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM y va por Juárez.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida, porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio. Transmitiendo desde el 1300 AM por todos los medios. El radio, la frecuencia del AM, el 1300, por las redes sociales, en Solo Negocios Radio, en el 1300 AM en Facebook, en, en Instagram también, y por la página de Solo Negocios, así como la de Conafi. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy platicándoles del CFDI 4.0 y por qué todo mundo tenemos que entender lo que es este CFDI 4.0. Para eso, pues bueno, ya les platiqué en los segmentos anteriores de algunas obligaciones que tenemos, como es nuestro buzón tributario, eh, donde vamos a generar información que se va a cargar en ese CFDI. Si ustedes me están escuchando desde el principio del programa, van a decir, bueno, pues ahorita hablaste del, del buzón tributario, pero se supone que el tema es el CFDI. El, el chiste de este, de este programa... O, o el porqué de que traje estos temas a colación, es que tenemos que entender que el CFDI tiene algunos campos que se tienen que validar obligatoriamente para que se pueda timbrar. Y vamos a ver cómo que timbrar, pues si no es la puerta de una casa. ¿Qué, qué es timbrar un CFDI o una factura? Acuérdense, les decía ahorita en el segmento anterior, ya no existen las facturas, son comprobantes fiscales digitales por internet de ingresos o de egresos, no hay de otra, inclusive una recomendación que hacemos con nuestros clientes es ya no le pongan a su documento factura, póngale cfdi ingresos, ¿sí? pero bueno como comercial o mercantilmente se conoce ese documento como factura, pues bueno va a ser muy difícil que nos cambien esa, ese paradigma, esa paradoja de pues, es factura, no porque mercantilmente es una factura, es el problema de nuestras autoridades no que fiscalmente quieren que adaptemos todo lo comercial o lo que se hace co comúnmente en, aquí afuera a lo que ellos quieren que se haga fiscalmente y a veces no cabe lo comercial con lo fiscal o la, lo, la parte administrativa, la parte el de cómo se hacen los negocios, a veces no cabe en la parte fiscal y es donde yo les platicaba a mis clientes el otro día, de repente puedo perder un muy buen vendedor que es el dueño de la empresa porque ahora está media, medio día peleándose con las cuestiones fiscales, que si la factura, que si el comprobante, que si el depósito, que si es deducible, que si no es deducible, en lugar de que se enfoque a vender y ya perdemos tiempo en andar tratando de embonar la parte financiera, la parte comercial, la parte de ventas, con la parte fiscal. Entonces, les decía que, bueno, todos, todo lo que se hace ahora tiene que comprobarse con un CFDI. Y al hablar de todo, es que inclusive si ahorita ustedes van al banco y hacen un depósito, el banco va a generar un, un CFDI, un comprobante fiscal digital por ese depósito. De hecho, los bancos son los que eh, las empresas que más CFDI generan o timbran. Y les decía en el segmento anterior en este, que, que es timbrar, bueno, timbrar es que yo agarro la información que tiene ese comprobante, esa factura, ese comprobante, la, la, la envuelvo, vamos a decir, eh, eh, informáticamente, digitalmente, la envuelvo con mi firma electrónica, se la mando a una empresa que se, se llama PAC, o le dicen PAC, proveedor autorizado de certificaciones, para que certifique que tanto la información que va en el comprobante fiscal cumple con todas las reglas y va, aparte va a validar que mi firma electrónica sea correcta. Entonces, ya que tiene toda esa información, que el comprobante fiscal cumple con todo lo que pide, los criterios que pide el SAT, en este caso que es la versión 4.0, valida que mi firma electrónica es correcta y está vigente, entonces los junta y nos emite un sello, Sí, nos emite un sello y esto yo creo que lo, lo vamos a, a comparar contra los sellos postales y que decían que, que se timbraba ¿no? la, cuando se sellaban las cartas postales, ¿sí? se emite un timbre o un sello que es una cadena de datos en donde viene la información y valida la información tanto de mi documento como de mi, de mi firma electrónica y entonces todo eso lo pone en un solo archivo que lo podemos leer lo podemos abrir y podemos ver, ah, mira, aquí dice, en este campo dice quién lo emitió, en este campo dice quién lo recibió, en este campo dice cuál es la fecha, cuál es el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cumplir con esos requisitos de validación. El problema que tenemos ahorita es que uno de los requisitos o los requisitos principales a la hora que yo emito un comprobante, un CFDI, le hace una factura, este una nómina o un depósito, o sea muchos documentos pero ahorita lo que nos importan son lo que es las facturas y las nóminas porque son los que en volumen son más imagínense cuántos empleados tiene el seguro, estamos hablando casi de 80, 90 millones de empleados no me acuerdo y, y todos esos empleados les pagan por lo menos una vez cada 15 días o a la semana, entonces esos millones de recibos de nóminas se tienen que timbrar semanalmente quincenalmente, en algunos casos mensualmente, entonces ¿Qué se tiene que, que validar cuando se timbran todos esos recibos de nómina? Bueno, el emisor es quien va a generar ese, o sea, es quien genera, por ejemplo, la factura. Y el receptor es a quien se le está haciendo esa factura. En este caso, un recibo de nómina es un CFDI, que, es, que su clave es un CFDI de nómina, ¿sí? que, que entonces el, el emisor pues, es la empresa que, que lo genera y el receptor es el empleado que va a recibir su sueldo. Que este, es un, que este recibo de nómina ahora tiene una clave, de hecho es la es CN01, ¿no? este Porque ahora tenemos un catálogo de claves de tipos de, de, de recibos, tipos de CFDI, conceptos y demás. Entonces, para yo poder emitir ese CFDI ese de nómina, independientemente de que tenga que traer el cálculo que le estoy pagando, la clave de cada concepto que yo le estoy pagando, la suma, los totales, la fecha y demás, yo tengo que validar que al empleado al que le estoy haciendo su recibo de nómina tenga los datos correctos y, y hay tres campos que para poder timbrar el recibo de nómina son obligatorios del receptor, es el nombre completo, ¿sí? con mayúsculas, así nos lo piden ahora, tal y como está registrado en el SAT, Guillermo Soria Magaña, no puede haber otra cosa que no diga Guillermo espacio Soria espacio Magaña, si hay Guillermo, espacio, espacio, Soria Magaña, pues así tenemos que timbrar nuestro recibo de nómina, Guillermo, espacio, espacio, Soria Magaña, porque a lo mejor alguien se equivocó, no se fijó el teclado doble espacio cuando me dieron de alta del SAT, esos son problemas que estamos teniendo ahorita. Primero, que los nombres estén tal y como los tenemos. Entonces, esos obviamente deberían de estar tal y como están en su acta de nacimiento. Cuando ustedes van y sacan su, su, su firma electrónica, validan que coincidan todos esos campos, cuando los dieron de alta como empleados, algún patrón mandó sus datos para darlos de alta y pagar la, la nómina, nadie validó que el nombre fuera el correcto en aquel entonces, nadie validó qué domicilio se le ponía. Sencillamente nada más el SAP lo recibió, con checó el RFC y así los dio de alta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas veces el RFC no coincide con su nombre correcto, coincide con el nombre en el que los dieron de alta sin firma electrónica, sin validar esa información. Entonces, ahí vienen los primeros problemas, que no coincide el RFC con el nombre. Y el otro problema es que uno de los, da, de los campos de los CFDI, cuando nosotros timbramos un CFDI, es que tienen que tener el domicilio del receptor. Tenemos que, según el SAT, y le pongo entre comillas para los que no me están viendo, según el SAT tiene que saber en dónde está ubicado ese receptor de ese CFDI. ¿Por qué? Pues para poderlo revisar, auditar o lo que ustedes quieran más adelante. Entonces, en teoría, nos pide el, el domicilio. Lo que sí es que, dentro de sus reglas, que de repente seguimos sin entender, dice, como yo sé que aquí en México hay un desorden con las direcciones, con las calles, con las nomenclaturas y demás, me voy a dar por satisfecho si en el domicilio pones tu código postal. Entonces yo para poder timbrar un recibo de nómina lo menos que debo de tener es el RFC, el nombre tal y como lo tiene registrado el SAT con espacios, sin espacios con puntos, con, con ñ, sin ñ, como lo tenga registrado el SAT este y el código postal que tiene registrado el SAT, esto lo he venido diciendo durante los últimos ocho programas o nueve programas sin embargo, todos los días me, me preguntan y me siguen preguntando entonces, y más que ahorita ya tenemos tres semanas para que sea obligatorio que todas las empresas timbren sus nóminas con la versión 4.0. Hasta donde hemos visto el SAT, no se le ven ganas de dar otra prórroga. Ya dio una prórroga de dos meses, esto debe haber empezado en abril, ya dio mayo y junio. Entonces, eh, tenemos dos meses, dio dos meses extras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como patrones? Ten, le estamos solicitando a nuestros empleados que nos que validemos su código postal, y hay dos formas de hacer, yo puedo entrar a la página del SAT, sat.gov.mx, ahí viene una opción que dice para validar tus, tus uh, datos fiscales, vas a poner tu RFC, vas a poner tu nombre y tu código postal, el que tú creas que es el correcto, el que tú creas que es el que está registrado en el SAT, si es correcto, el SAT te va a decir, contribuyente que puede aceptar comprobantes fiscales, es decir, le puedo hacer una factura a ese RFC, a ese contribuyente, si no coinciden ni el RFC o el nombre o el código postal, cualquiera de las cosas, entonces me va a devolver un error y me va a decir que el código postal está mal, absurdamente no me va a decir cuál es el correcto, ¿por qué? Pues por confidencialidad de la información no me puede dar el código postal correcto, que a estas alturas de la vida no me importaría a nadie, ¿verdad? Si, si con eso me voy a ahorrar ir a formarme al SAT, pues dale mi código postal. Al fin que me encuentren en el código postal va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, si yo le compruebo a mi patrón, entramos y verificamos si mi código postal es el correcto, pues entonces no es necesario ir a sacar la constancia. Pero si dice que no, como en el 90%, 95% de los casos en que no sabemos cuál es nuestro código postal porque no es el código postal de donde vives, es el código postal de donde tu fuente de ingresos, el tu código de tu domicilio fiscal, vaya. Entonces, aun aunque seas asalariado, una cosa es tu domicilio personal y otra cosa es tu domicilio fiscal, que la ley dice que el domicilio fiscal es donde se obtienen los ingresos, por lo tanto mi domicilio fiscal debería de ser el domicilio de mi patrón. ¿Sí? Entonces, cuando se dieron de alta los empleados o se han dado de alta en los últimos años los empleados para timbrarle su nómina, porque esto tiene unos años para acá, ¿qué, qué, pon, qué domicilio ponían lo, el SAT? Pues ponía el domicilio del patrón que los registró en el SAT, que los dio de alta en el SAT, ¿sí? Por eso es que ahorita muchas, veces, muchas personas que están sacando su constancia del SAT, este, dicen, oye, ¿por qué dice que estoy dado de alta en Chinches Bravas? Si yo ni lo conozco, no he salido en mi vida de Ciudad Juárez, ¿de dónde sacan que yo mi domicilio fiscal es en Chinches Bravas? Bueno, pues lo que pasa es que el domicilio fiscal de tu empresa era en Chinches Bravas. Y cuando tu empresa en esta o en la que trabajabas en alguna vez te dio de alta, pues puso ese domicilio fiscal. Entonces, si está bien o está mal al SAT le vale gorro. lo único que quiere tu patrón y el SAT es que coincidan en los recibos de nómina, entonces si tú tienes tu firma electrónica puedes entrar a la página del SAT y cambiarlo y poner el de tu casa para estar más seguro y para que me esté localizado y lo que tú quieras, pero si no pues vas a dejar el que está ahí pero la única forma de cambiar tu domicilio fiscal es con tu firma electrónica o con tu clave del SAT para que puedas entrar en al portal del SAT y bueno, espero que con esto nos vaya quedando cada vez más claro que es obligatorio, que se nos acaba el tiempo, que a partir del primero de julio todas las personas vamos a, a facturar, a timbrar nuestros comprobantes fiscales digitales eh, con la versión 4.0. Y tenemos la obligación de presentar esa documentación, si no, no es posible que se timbren. Y si no se timbran, pues los gastos no son deducibles, y si no son deducibles, pues voy a pagar un impuesto adicional que no debería estar pagando. Con esto me despido.